muy bien estos premios, estamos aquí compartiendo, esperando lo mejor de todo, esperamos a llevar a soberano, tú sabes, estamos aquí en soberano. ¿Tú como talento, el, el comediante, esperabas ser nominado? Bueno, realmente esperaba ser nominado, no me, no me tomaron en cuenta como humorista del año, pero mi programa, el show de la comedia, está nominado. Comedia. Vamos a tomar un poquito con los muchachos nuevos. ¿Cómo ha, ¿Ha sido un poquito fuerte con las críticas que ha hecho? ¿Qué tú opinas de eso? Fausto tiene su estilo, Fausto tiene su estilo, yo respeto de la forma de él expresar sus sentimientos. yo tengo mi forma, pero respeto la forma de Fausto. Es mi compañero, lo amo y lo quiero. Ahí no me voy a poder a un hombre de la centropedia, hay las redes sociales y han tomado la gran presencia en las redes sociales, a diferencia de ustedes que están solamente en la televisión. ¿Qué tú piensas yo opino que las redes sociales los comediantes de redes, aunque tienen, aunque se han ganado su espacio, yo entiendo que tienen que, que, que hacer su fila. Porque es fácil tú hacer un para para redes porque no necesita ninguna preparación. Lógicamente, porque no necesita ningún tipo de preparación. Para tú trabajar televisión necesita preparación, tiempo y madurez. Y eso es lo que tenemos nosotros. Un placer, un placer.